¿Qué tal? Hello, hi, buenos Saludos, Sayonara. Este es un nuevo video para el canal. Espero que estén súper bien porque vamos a comenzar. Hoy quisiera hablar del gran youtuber Tommy11 y su conmovedora historia que tocó el corazón de toda la comunidad. Tommy11 es un niño que tiene una enfermedad. Su canal comenzó el 4 de enero del 2021 pero no fue hasta el 19 de marzo cuando hizo su primer video titulado video de prueba es un niño que tiene el sueño de ser youtuber y muchos youtubers eh, vieron esto mismo y lo comenzaron a promocionar y esa fue la razón de su popularidad una vez en uno de sus videos Mostraba sus shows de televisión favoritos Y uno de ellos era Clarence Y por esta, por esta misma razón La persona que dobla al español El personaje de Clarence Le hizo un video dedicándolo a él y diciéndole que espero que esté muy bien. Eso fue un momento muy bonito para todos. O al menos para mí, en mi opinión personal. Por otro lado, a él le encantan mucho los chubis. Y dice que quiere estar en YouTube porque quiere mucho dinero para comprar muchos chubis. Y claro, también para divertirse haciendo videos. Como ya les he dicho antes, el 7 de abril fue el día en el que se popularizó su canal. Asimismo, batió el récord de tener de cumplir 2 millones de 800.000 suscriptores en tan solo un día. Asimismo, el 8 de abril tuvo un top 2 con 1.900.000 suscriptores. No se había visto un récord tan grande desde que el, el gran youtuber de Gref hizo un stream, su skin de Fortnite, con 2 millones de espectadores, streameando, que también es un récord histórico de espectadores en vivo. Sin embargo, muchos envidiosos suplantaban el canal de Tommy11 haciendo eh, solo para ganar ellos los suscriptores y engañarlos a toda la comunidad, pero también tuvieron que borrar esos canales ya que Tommy por su debida popularidad eh, se descubrió cuál era el canal verdadero y ya era muy inútil por así decirlo eh, que hicieran otro canal suplantándolo. No obstante también había muchos haters que lo trataban de envidiar, lo envidiaban mucho haciendo comentarios negativos solo por su enfermedad y también terminaron muy mal ya que solo lo envidiaban por eh, crecer rápidamente hoy en día ya tiene 8,27 millones de suscriptores y espero que podamos pueda llegar a los 10 millones y en mi opinión personal tommy 11 yo te deseo el mejor de los éxitos y que sigas siendo esa gran persona que eres y que, siga, y que puedas conseguir avanzando mucho más en este gran sueño que tienes de ser youtuber y a toda la comunidad que me está viendo los invito a que se suscriban al canal de Tommy y podamos aportarle un poquito a su sueño de ser youtuber y también que se suscriban a mi canal los que no los que no están suscritos y también que compartan este video con todos sus amiguitos que por si están fuera del alón solo suscríbanse pero ustedes tranquilos que yo ya soy su amigo y también no olviden darle un buen like a este video y espero que también me sigan en Instagram como soundcool0709 y en TikTok. Igual acá les voy a dejar el link en la descripción para que puedan seguirme. Ahora sí, nos vemos mis queridos amiguitos y nos veremos entonces en otro próximo buen video.